Dicen que miento y que soy una manipuladora. Que corrompo las mentes. Pero te voy a contar una versión distinta. La versión Hola, ¿qué tal, amigos y futuras leyendas de YouTube? En esta ocasión vamos a hacer la misión Un Salto de Fe estamos aquí con Fate que nos está contando un rollo acerca de su vida. Y, pues bueno, nos está intentando, digamos, eh, convencer de que nos unamos a, a su causa. Y contándonos un poco su rollo, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a dejar que nos cuente lo que ella quiera. Que nosotros sabemos y tenemos claro lo que vamos a hacer con todos y cada uno de ellos. Buscaba ayuda en una aguja. sentía muy sola. Me deseaba morir. Hasta que conoció al padre. Le dio esperanza y seguridad. El padre le enseñó lo especial que era. Le enseñó que estaba llena de amor y de vida. Le dio una nueva familia. Una que la aceptaba por lo que era. Una chica que ya no deseaba morir. Pues le dieron... un propósito. Un día... El padre la trajo aquí Le preguntó Si tenía fe en él Le Si estaría dispuesta a morir por él La chica Que ante todo deseaba vivir ¿Estabas listos El padre dijo Que era su prueba y si ella tenía fe en él, él tendría fe en ella. Claro. ¡Oh! Mira quién está ahí. El señor Marshall. El que no se doblegaba. Míralo, míralo. Sigue la senda. ¡Oh! <risa> ¡Que siga la senda! <risa> ¿Cómo que ¿Se ha tirado? Debes tenerte. Sé libre. Ah, que nos tenemos que tirar también. ¿Pero es obligatorio? Pues parece que sí. Y a ver, ¿dónde estamos? Estamos en la estatua que se ve al principio. Cuando estamos sobrevolando en helicóptero. Y me huele a que me tengo que tirar por aquí, ¿eh? No tengo otra opción. No se ve muy alto, ¿Mm? Con el piti que llega que llevamos. Yo te liberaré, dice. estamos un salto de fe al parecer a ver donde donde estamos realmente ¿Te no me siento igual pero bueno, gracias por preguntar a ver, allí hay como uff, allí se está liando o algo, pero, pero tocho algo gordo, gordo, gordo. 1, 2, 3, cuatro, 5. Uf, Allí. pelea, ¿eh? Hay unos cuantos que son nuestros. Venga, venga, que vengo a ayudarte. Vengo aquí a liarla yo también. Pues mira, mmm, yo tampoco, pero a eso he venido. Soy yo, soy yo. Un ah, Arba, no Nos el culo. <risa> Gracias. <risa> contra los muros y no se rinden. Es mi especialidad. <risa> ¡Médico! <risa> <risa> <Mierda. risa> ¿Médico? No sé si ese no, no lo sabe no, nadie, ya. Venga, vamos. Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que vienen, que vienen, que vienen, nos van a dar a, hasta con el cubo del agua, como se dice en mi tierra. No me gusta nada este arma, se va mucho, Uf, me están dando y no son consejos, ¿eh? Me están repartiendo Ea, uno menos A ver por aquí que hay No hay nada La tuya <ríe> Ostras Ah, pensaba que era de los míos Muro oeste, venga, vale Muro oeste, allí está A la oeste Estamos de, de, de pistolas y de, y de armas es, es que esto, con esto poco puedo hacer, la verdad hago, hago lo que puedo, hago lo que puedo A ver aquí estos dos, este se va Ostras. Uf, en la cabeza, eh. Bien, bien. Les hemos dado ahí a puntito, eh, calentito. La peña aquí aglomerada, pero no hace nada, eh. Bueno, bueno, no te quejes, que a mí me dan y yo no digo nada, ¿eh? Otro men, oh, que está vivo. Claro, si, si no haces nada, si aquí todo lo hago yo. Chaval, la que te vas a comer. Ust, uy, la que me he comido yo. <ríe> ¿Este qué hace? ¿Tú conmigo? ¡Oh! ¡Bomba! En la cabeza, ¡eh! ¡Uno menos! ¡Uf! ¡Ostras! La que se está liando aquí... No es pequeña, ¿eh? A ver, a ver... Pues poco puedo hacer, ¿eh? No tengo... No, no tengo. Buah, chavales, que son... Son muchísimos, eh. No doy abasto. A ver, te vas a comer esa, te vas a comer esa tú también. Buah, doblete. No nos hemos marcado un doblete, chavales. Doblete. A ver, ¿por aquí qué hay? Ah, por aquí queda otra. Pero todavía quedan muchos vivos, ¿eh? Sí, sí, sí, estoy en ello. Ya, ya te he escuchado. La música, la música. Ya voy. Estoy aquí buscando más peña. Bah, eso que son, chaval. Ah, esos son los santitos, como yo les llaman, que están hasta arriba de gozo. Me encanta la palabra, gozo. Toma. Toma. Sí, pues este... Este seguía vivo, eh. ¡Buah, la que hay liada aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Uh, que me dan? Yo, no des por la espalda. ¡Ea! Comete esa! Pues no. Me he salvado yo solito. Vale, vale, voy. Nos tendremos que quitar a la peña primero de encima, ¿no? Pero creo que esa no era la camioneta, ¿no? Esa no era la que se robaría. No, me la está marcando allí en amarillo. Voy, voy, tú, no le des a mi compañera, ea, cómete esa, mira Venga Quita, quita, quita, quita, quita Uff, cerca, eh, cerquita Ah, que todavía está, venga, adiós Se acabó, se acabó, la, la he apagado yo Ostras, que de peña viene por aquí. ¡Susk! Eh, cuidado.